Voy a, voy a terminar mi comentario, ya que hice una declaración ahorita con, con el asunto. Eh, mi esposa, porque trabaja allá, dijo que no le dijera nada, pero yo no me puedo quedar callado. Lamentablemente, lo siento Gina, pero es algo que hay que buscarle. Si está sucediendo o si fue un caso aislado, eh, que se pongan los correctivos. Es mi compadre, el director del hospital. Yo lamento mucho este comentario, pero... Si tengo la responsabilidad de estar en los, medios, en, en los medios de comunicación, no puedo quedarme callado, porque me dolió, como ustedes saben, la, como, como que eh, trabajo yo. No puede ser, eh, yo espero que alguien me llame, o, o, o el mismo compadre eh, Francisco Ureña que eh, puede hacer una investigación y hacer que... Es, es, que, es que, señores, no puede ser. Y, y me parece que es de que una tesitura la hace mucho que está en ese sentido el, los hospitales. Desde que dan las 12 de la noche, no se hace una placa, no se hace un hemograma, no se hace, una, no se hace una, una, una, una química, no se hace. No entiendo el por qué, señores. Si usted va a ingresar a un paciente, mejor no lo ingrese, si no le va a hacer análisis, mejor no lo ingrese. No lo ingrese porque usted no tiene un diagnóstico en la mano, aunque los diagnósticos son clínicos, pero hay situaciones que se necesitan obligatoriamente, por lo menos tener una, una, una, un, un punto de partida donde uno vea cambio, para bien o para mal, de un en el seguimiento de un paciente. En el seguimiento de un paciente. No puedo quedarme callado. Señores, no puede ser que en los hospitales estén haciendo las eh, analíticas básicas. ¿Qué son analíticas básicas? Una glicemia, un hemograma una orina, un coprológico, una función hepática sencilla como TGO, TGP o ASTLT, como se le llama ahora, una lipasa, una milasa, eh, una, volví una una orina creatinina, eh, qué sé yo. Y en el, asuntos especiales puede ser hasta un electrolito, un sodio, un potasio, un cloro. O sea, analíticas que son básicas, no son súper especiales ni son súper costosas. Y no es el mismo, no es el caso, pero para que este caso sí lo viví. Eso es reiterativo en eso. No sé, desde que da las 2 de la tarde, desde que viene la noche, no, no, se, puede, no se pueden hacer. o no entiendo por qué no se pueden hacer una urea y una creatinina. Eso, para que todos sepan, eso es para medir función renal, a ver cómo está funcionando el, renal, el riñón, si el, el paciente está en una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, lo que sea. O para, para tomar hasta una, una medida terapéutica es necesario conocer eso. Pero yo no le estoy pidiendo, no, le, no estoy diciendo que esos son eh, análisis de, posi, de determinación de positrones en la aurícula izquierda. Que, no, no, no, no, no, no. Estoy hablando de Análisis básico para el ingreso de un paciente. Eso eso es imperdonable: que un paciente se ingrese a una sala, a un intensivo donde sea, y no tenga esas analíticas básicas. Es, es imperdonable. Y más un paciente que se ingresa de con, con cuidado: 85 años, eh, con trastorno con edema agudo de pulmón con otras comorbilidades propias de la edad y también enfermedades de base y pongo este ejemplo porque fue el que yo viví yo llegué a las 5 de la mañana con mi esposa acompañarla porque también es un riesgo tú eh, agarrar a esa zona a altas alta alta horas de la noche y fui a acompañarla pero salí llegué con, con un sentido de solidaridad y salí indignado, y salí que, que, que a, a casi no, no concebí, concebí el sueño de en adelante. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Y el mismo médico dice, no, doctor hasta ahora no se hace eso. Oye, en un hospital, o los hospitales trabajan hasta que el sol se acuesta. O los hospitales no son 24 horas. No, no estamos diciendo que se, va, que se va a hacer una una resonancia magnética nuclear eh, nuclear no no no no no no no no una urea una creatinina una glicemia un hemograma eh, un coprológico oye eso es eso es lo que se debe hacer y estamos hablando de un hospital regional no estamos hablando de una, de, de una asistencia primaria de un hospital en Pimentel en el Castillo no no, no. Hospital regional. Entonces, se le obliga al médico a, a matarse huyendo, a ver, a ver, y eso es el que, a, a, tienen, que tienen que ir a cualquier hora a asistir a un paciente cuando tú llegas, no hay nada. Paciente para cirugía, no hay nada. ¿Un paciente para, para, para tomar una medida terapéutica? Nada. Entonces, ¿a qué va el médico? ¿A qué va el médico? A escribir. ¿A escribir en un récord? Eso salve el paciente eso lo salva si me equivoco por favor, sáquenme de la duda y dígame que estoy equivocado dígame, mira, mira serio, tú porque no conoces el hospital, tú no trabajas allá tú no tú, tú, tú, tú tienes que meterte en eso porque eso no es así como tú dices yo quiero, que me, yo quiero sentir que me estén refutando esto y que me digan que no que no es así, que allá hay de todo por lo menos eso básico lo hay que me llamen y que me, y que me pongan los, los residentes y que me digan los residentes que sí, que eso se hace los médicos van a escribir de noche porque piden una analítica básica. Me no aparece? O sea, que la gente no se muere. La gente no se muere. De 12 a 5 de la mañana la gente no se muere. De 12 a 5 de la mañana la gente no se enferma. De 12 a 5 de la mañana no pasa ningún evento. Carajo. Entonces, la población metido en tribunal electoral, metido en penco, metido en vaina, metido en la radios, y nadie, no le, al Estado no le importa nada. Eso. Y usted, de buen penco, vota el 16 de mayo. Bueno, eso lo está externando Sergio Antonio Romero Pérez, quien es médico, y, y compadre y directo tiene del director de del hospital. El conocimiento y el aval para este Lo siento, Gina, pero no, no lo está diciendo cayendo. el vecino, no lo estoy diciendo yo, que eh, no soy médico, lo está diciendo serio porque lo vivió como experiencia y sabe cuál es el manejo. Así que lo único que resta es decirle que ojalá y le digan a Sergio, Sergio, mira, lo lo mal informaron, la doctora en ese momento. No, no digo, no, padre, que yo estoy equivocado. Y a que Miren, mi comentario va en función de la situación que hace unos días eh, se ha venido generando y que eh, Cero se refirió a ella creo que el pasado jueves. Y es con respecto a los peregrinos del Ceibo, eh, quienes eh, ya tenían varios días eh, apostados en las proximidades del días. Palacio eh, Nacional. Y esto pues... un Usted lo puede llamar como usted quiera, pero yo lo veo como un gesto, si se quiere, de que para evitar que ellos eh, pues, cayeran en una situación difícil de salud por el tiempo que tenían sin ingerir de alimentos, y siquiera, ni siquiera agua. Pues la policía llegó y lo trasladó a un centro médico con o sin autorización. Eh, no creo que la policía debía buscar autorización para trasladarlo, porque no era frente a mi casa que estaban, ni, no, era frente al Palacio Nacional eh, donde está la casa de gobierno. Pero bien, ya esa situación pasó, afortunadamente la policía actuó de manera eh, con mucha prudencia y no se armó ni discusión, ni mucho menos se utilizó la fuerza para trasladar a esos eh, ciudadanos que están reclamando, eh, hasta donde tengo entendido un derecho de que le asiste, y hacen ese reclamo porque no han encontrado el respaldo de las autoridades de su pueblo, de su zona, que es el Ceibo. Según ellos, dicen que las autoridades han hecho caso omiso y que el poder que tiene esta persona que fue la que, la que se ha apropiado de esos terrenos, según ellos, que es un cubano, parece que está bien pegado y ha hecho... Cuántas cosas la viven gana. Mi comentario viene en función de que yo entiendo. Yo entiendo que el presidente de la República eh, gana recibiendo una comisión. Claro. Si este grupo de peregrinos, de personas que vienen del Seibo, de gente pobre, reclamando que fueron desalojados de un terreno, donde ellos entienden que esos terrenos son de su propiedad y que este eh, poderoso de origen cubano tengo entendido pues se ha querido apropiar. Entonces yo lo que están reclamando es eso. Ni siquiera creo, bueno, que se le devuelva, pero que se haga una investigación. Entonces yo entiendo que eso más que restarle, le puede sumar al señor presidente de la República, que se, si son 50 60 que están, eh, eh, que se toman la decisión de hacer esa ese trayecto, de ir en busca de que el presidente lo reciba si usted no quiere recibir los 50 o los 60, presidente, o ah, una tal vez no es correcto, una comisión. una comisión de tres o cuatro. Entonces usted lo recibe hasta que con un documento, pueden con su documento redactado o se le unos cuantos de lo que mayor nivel tengan para sí. que puedan exponerle el padre la hay, necesidad. Que hay, un, hay un sacerdote sí, ahí también. Un, sí, sí. Entonces, eh, lo recíbalo. Y por que que créditos okay, lo reciben, no hay problema. Entonces, ¿quién es la persona autorizada para usted delegar que vaya en auxilio y se resuelva la situación? Sea beneficio o no, porque tiene, debe tener una solución. Claro. Entonces, esa persona, si es el, el IAB, eh, qué sé yo, una comisión. Se lindo, se me Entonces, mano. señor presidente, yo entiendo que eso, más que restarle, estoy convencido y seguro que le va a beneficiar. Y más en este momento. <ríe> porque la, la, la forma y la estrategia para buscar una solución a esta situación está. Más sin embargo, usted ya lo, lo envía de regreso a su casa, eh, tranquilo, verdad que se va a investigar ya por orden del presidente, que ya es otra cosa, porque ellos entienden que ya las autoridades, las autoridades de su pueblo del Seibo, no van a hacer absolutamente nada. Porque ellos dicen que parece que la influencia y el poder que tiene este señor, Está por encima de las autoridades de la zona del SEB. Entonces yo entiendo que el presidente puede recibir, y ojalá así sea para que este caso se cierre ahí mismo. Y de sí, seguro, verdad. señor presidente, que usted eh, va a salir grande, eh, beneficiado grandemente de tomar una acción como esta. Así que ojalá y que en las próximas horas esta situación se pueda resolver. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con los comentarios en el día de hoy aquí en este su espacio Contacto Diario. Así que no le cambie, que en breve regresamos.